Muchas gracias a todos por su presencia con motivo de la información relativa al Consejo de Gobierno que hemos tenido esta mañana. Me acompaña el consejero de Medio Ambiente para informarles a ustedes cuál es el estado y la situación actual de los incendios en la comunidad autónoma y también para las dudas y preguntas que ustedes deseen formular. Y comenzaré yo con una explicación, con un relato de lo que han sido los acuerdos del Consejo de Gobierno, cuya documentación les ha sido distribuido. El primero de los asuntos, quizá por orden de relevancia, y aunque tiene que ver con política de vivienda, y lo podría explicar el consejero de Medio Ambiente, hago una primera presentación, y si ustedes también quisieran formular alguna cuestión, pues también el propio consejero está a su disposición para la misma. Significar que eh, se ha acordado... Eh, en relación con el Plan de Vivienda 2022-2025, autorizar al consejero de Medio Ambiente a la formalización de un convenio de colaboración con el Ministerio en relación con la ejecución del mencionado plan. Estará dotado para Castilla y León con 102 millones de euros y con un triple objetivo, impulsar el incremento del parque público de viviendas de alquiler, ayudar al pago de la renta del alquiler de la vivienda para aquellas personas y familias con más dificultades y la mejora de la accesibilidad en las viviendas. De estas cantidades, inicialmente en el acuerdo el ministerio aporta 78 millones de euros y la Junta de Castilla y León 24 millones de euros, cantidades que, como saben ustedes, en el caso de la Junta de Castilla y León se verán incrementadas más allá de lo que establece el propio Plan Nacional, como consecuencia de que en varias ocasiones hemos venido complementando con el objetivo de que las ayudas y las solicitudes que cumplen las condiciones en materia de alquiler pues fueran atendidas debidamente. Castilla y León, desde este punto de vista, presentan este plan, ese triple objetivo, en lo que tiene que ver con la convocatoria de ayudas de alquiler, tanto para personas con escasos recursos como para personas vulnerables por circunstancias Diversas se convocarán ayudas al alquiler para sufragar hasta el 75% de la renta para aquellos jóvenes menores de 35 años que apuesten por implantarse en el medio rural, entendiendo por el medio rural municipios de menos de 10.000 habitantes. En el marco del Real Decreto Nacional, el rango está en 60% de ayuda. Nosotros en Castilla y León complementamos esta ayuda hasta alcanzar el 75%. Respecto de los programas de incremento del parque público de alquiler, se prevé la puesta en marcha de varios instrumentos para la puesta a disposición de viviendas en favor de las Administraciones públicas que sean destinadas a este fin de alquiler social. Y, por último, el programa incluye, en tercer lugar, la mejora de la accesibilidad a la vivienda con la pretensión de mejorar la habitabilidad de las mismas para quienes necesiten de acometer obras de reformas relacionadas con las barreras arquitectónicas, ascensores, salvascaleras, rampas, etcétera. Un total, en definitiva, de 102 millones de euros. Un segundo bloque es el que tiene eh, que ver con diversas infraestructuras y equipamientos tecnológicos en materia sanitaria, por un importe de 8 millones de euros, dirigidas a Salamanca, León, Ávila y Valladolid. Tienen ustedes la documentación de cada una de ellas. En el caso de Salamanca se trata de 5 millones de euros para tres equipos de tecnología que tienen ustedes descrito en la documentación que les ha sido entregada, de muy diversa eh, característica. 2,5 millones de euros para diverso eh, material tecnológico y terapéutico de diagnóstico oncológico en León y Valladolid. Y, finalmente, una dotación de más de medio millón de euros para la unidad satélite de radioterapia de Ávila y las obras de adecuación del búnker. En este caso concreto, la inversión global asciende a 4,1 millones de euros, de los cuales 1,3 millones son las obras iniciales del búnker, 2,2 millones es la compra del acelerador lineal y más de 500.000 euros son los que se tramitan en el, en el Consejo de Gobierno para completar estas obras. Se cumple con ello el compromiso anunciado por el presidente de la Junta de Castilla y León. Recordarán ustedes que la semana anterior también traíamos un buen número de proyectos e iniciativas tecnológicas en el ámbito sanitario, en aquel caso por un importe de 11 millones de euros. A esto se suman estos 8 millones de euros, total 19 millones de euros en estos últimos dos consejos de Gobierno, en concreto 19,5 millones de euros. De los fondos de la nueva generación europea, la dotación que nos corresponderá gestionar a la Junta de Castilla y León para equipamientos sanitarios asciende a 37,3 millones de euros. Pues bien, de estos 37,3 millones de euros, en los dos últimos consejos de Gobierno hemos acordado, hemos asignado por un importe de 19,5 millones de euros, lo que significa que en solo dos consejos de Gobierno Hemos prácticamente consumido más del 50 de lo disponible. El crédito, la capacidad de ejecución, alcanza en fase de compromiso hasta el 31 de diciembre del 23 y en fase de ejecución hasta el 31 de diciembre del 26. Significa esto claramente nuestro objetivo de ir gestionando estos recursos europeos, de ir adelantando su gestión e ir adelantando su justificación. Eh, sirva esta referencia simplemente para señalar que de los 37 millones de euros asignados con créditos de la nueva generación, Solo en dos semanas de Consejo de Gobierno, el anterior y el actual, se han dispuesto de 19,5 millones de euros autorizados en equipos de alta tecnología para mejorar los equipamientos técnicos en nuestra comunidad autónoma y mejorar, por tanto, la asistencia sanitaria. La Junta de Castilla y León, en otro orden de cosas, va a asignar 5,7 millones de euros para el Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa-TQE hasta el año 2023. Se trata de una distribución entre universidades, que es la que tienen ustedes en la documentación. Desde su puesta en marcha, el Plan TQE ha conseguido unos excelentes resultados y el reconocimiento nacional e internacional… Constituyendo un gran salto para nuestra comunidad autónoma tanto en términos cuantitativos como cualitativos en materia de transferencia del conocimiento, Castilla y León está entre los primeros lugares de España en materia de innovación y en porcentaje de innovación sobre el PIB y lo está siendo desde el punto de vista del ámbito universitario. Las universidades de la comunidad autónoma han fomentado el espíritu emprendedor atendiendo en este periodo a en torno a 3.000 emprendedores, impulsando la elaboración de 842 planes de negocio y propiciando la creación de 297 nuevas empresas. Se han presentado 412 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y más de 1.900 propuestas con empresas de programas en apoyo a de más de las cuales 1.400 han sido presentadas a programas internacionales. Esto significa que este plan TQ está funcionando y esta dotación adicional de 5,7 millones de euros tiene un sentido ciertamente relevante. Eh, ya que estamos en el ámbito educativo y por completar las actividades en esta materia, se han establecido los planes de estudios correspondientes al título de técnico superior en formación para la movilidad segura y sostenible. Tienen ustedes la documentación que da cuenta de lo mismo. 200.000 euros para el desarrollo de la formación profesional dual, esta en colaboración con la actividad de difusión que puedan realizar las cámaras de comercio, industria y servicios, y 25.000 euros para el programa de mejora del éxito educativo en centros concertados de Castilla y León, en los centros públicos. Ya se ha llegado la financiación en alguna otra ocasión. Aquí les informamos de la dotación para los centros concertados. Una cuestión que es del ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, y si estiman alguna pregunta, pues el consejero les puede explicar, es que la Junta mejorará la red de abastecimiento de agua en Alba de Tormes, Cantalejo, Puebla de Sanabria y la Mancomunidad de Sierra de Ávila con un importe superior a los 2 millones de euros y con cargo a los fondos europeos. Por tanto, el objetivo de seguir avanzando en esta gestión de los fondos europeos. La Consejería de Movilidad impulsa a la Administración Digital con la contratación de una plataforma de la optimización de equipos y el trabajo en red por un importe de 260.000 euros. 3,1 millones se destinan para el mantenimiento del tejido deportivo de Castilla y León a través de las federaciones de la comunidad, la Dirección General de Deportes, en este caso a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 270.000 euros para fomentar el deporte universitario con actividades eh, como son eh, los programas de apoyo al deporte de alto nivel y el trofeo eh, rector. Y, finalmente, dos declaraciones de bienes de interés cultural. Por un lado, eh, la aprobación de la declaración del Palacio de los Serrano en Ávila como bien de interés cultural con categoría de monumento. Y, por otro lado, la declaración del antiguo matadero de Ávila, bien de interés cultural también con categoría de monumento. Dos actuaciones en Ávila, que además vienen a complementar el capital en patrimonio histórico y artístico que ya dispone Ávila, que lo dispone en varias etapas de la historia y, en este caso, el Palacio de los Serrano, que es un monumento de carácter renacentista y el antiguo matadero que es un elemento arquitectónico del siglo XIX y, por tanto, estamos eh, tomando en este caso en la ciudad de Ávila elementos arquitectónicos de varias etapas de su ciclo eh, histórico, de tal forma que explica muy bien, cara al turismo y al visitante, cuáles son las circunstancias y el contexto de las diferentes etapas en este periodo que conviene eh, señalar. Tres eh, cuestiones previas, antes de que el consejero nos cuente eh, eh, el estado actual en materia de incendios. En primer lugar, en el Consejo de Gobierno y respecto de la situación actual de los incendios y al margen de la valoración que luego señalará el consejero, queremos desde aquí comenzar y, en nombre del Consejo de Gobierno, mostrar nuestra solidaridad con las personas afectadas eh, por esta tragedia y, muy especialmente, por aquellas personas que han perdido la vida, los dos ciudadanos de Castilla y León, que han fallecido en Zamora como consecuencia de los incendios que hemos vivido en estos últimos tiempos. Deseamos eh, con todo nuestro corazón la pronta recuperación de aquellas personas que permanecen heridas, que permanecen ingresadas y manifestamos y reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado. En este tiempo, en el incendio, desde el operativo de extinción de incendio, desde los voluntarios de protección civil, desde otras administraciones públicas, ayuntamiento, gobierno de España, la UME y también muy particularmente la colaboración que hemos tenido de muchísimos ciudadanos, de muchísimos voluntarios en estas tareas, sobre todo de servicio público, de atención a quienes más lo necesitaban y especialmente también a aquellas… Eh, eh, ayuntamientos y a aquellas, a aquellos municipios del entorno de las zonas afectadas que han recibido y atendido, y todavía en algún caso lo siguen haciendo, a las personas que han tenido que ser desalojadas de sus hogares eh, y que han sido acogidas en un esfuerzo de solidaridad en otros municipios de nuestra eh, comunidad autónoma. Eh, a, a partir de ahí, tres cuestiones. Primero, hemos eh, acordado extender aquel plan de actuaciones que habíamos diseñado inicialmente para la Culebra, en la Sierra de la Culebra, con motivo del incendio que allí tuvo lugar, al incendio del Osacio, el que ha tenido lugar también en la provincia de Zamora. En las mismas condiciones y características se extiende aquel plan y se extiende, lógicamente, fortaleciendo su dotación. El plan tenía una dotación inicial de 35 millones de euros. El nuevo plan, incorporando los municipios afectados por el incendio de Osacio ascenderá en esa cuantificación adicional que hemos reservado a 65 millones de euros con objetivos diversos de restauración ambiental de atención a los sectores productivos, especialmente la agrícola y el ganadero, de recuperación de la actividad económica y de apoyo social a las personas que más lo pudieran necesitar, esa dotación de 65 millones de euros. En segundo lugar, iniciamos todo el proceso de definición y cuantificación de las necesidades en los graves incendios que han tenido lugar en la provincia de Salamanca y de Ávila, con el objeto de aprobar allí planes específicos de actuación, una vez tengamos perimetrada la zona y, una vez, identifiquemos cuáles son las necesidades y características de esos territorios. En el momento en que tengamos la cuantificación de esas actuaciones, se las comunicaremos y aprobaremos el plan eh, correspondiente. Lógicamente, cada uno de estos programas son distintos porque las condiciones del territorio son diferentes y también las necesidades de actuación son distintas y también el nivel de repoblación o de actuaciones de infraestructuras dañadas o también los sectores productivos afectados, en algunos casos más orientados a la actividad ganadera o agrícola o eh, turística o de otro tipo de actividad económica y tenemos que valorar para ir definiendo esas actuaciones y estos eh, complementos, en este caso digo, para las provincias de Salamanca y de Ávila. Y, en tercer lugar, eh, solicitamos para estos incendios que les he señalado, los especialmente graves y muy particularmente este que les hemos descrito y aquellos otros que técnicamente se determina así por parte de la Consejería de Medio Ambiente, la declaración por parte del Gobierno de zona afectada por graves eventos de protección civil lo que comúnmente antes se llamaba, y muchos de ustedes lo siguen llamando a efectos también de resumir lo que es el cuerpo de la noticia, eh, la petición de declaración como zona eh, catastrófica. Y, por tanto, esta es una petición que hemos acordado hoy en el Consejo de Gobierno, que, que formule el presidente de la Junta de Castilla y León. En segundo lugar, eh, dirigirnos a los ganaderos que necesiten ayuda, en términos de comida o de bebida para su ganado, con el objeto de que lo soliciten y lo puedan comunicar para que ésta pueda ser aportada, tanto la comunicación de las necesidades de alimento que se necesite para el ganado, que se puede informar a las unidades veterinarias del servicio territorial correspondiente a cada una de las provincias, y así como al teléfono de servicio público y de información 012, el 012, eh, como ante la oficina específica que se ha abierto en Vía de Ciervos, en este caso, lógicamente, para el incendio de la Sierra de la Culebra y para el de eh, Losácio. Eh, asimismo, eh, pueden dirigirse solicitando la instalación de abrevaderos, cuando esto sea eh, oportuno desde el punto de vista del abastecimiento del agua. Estas son prioridades absolutas, lógicamente, el ganado no puede esperar y aquellos ganaderos que así lo deseen pueden solicitar tanto por vía telefónica como a través de la oficina específica que se abrió con motivo del incendio, como a través de las unidades veterinarias que están distribuidas en el territorio y, en este caso, en los correspondientes servicios territoriales de cada una de las eh, provincias. Y un tercer tema, una tercera cuestión de la que nos ha informado la consejera, de movilidad y transición eh, eh, digital, eh, que es en relación con las eh, cuestiones relativas al plan del Gobierno eh, de concesión del transporte. Aquí la Junta de Castilla y León siempre ha manifestado una posición muy clara de defensa del mundo rural, de evitar cualquier cuestión que perjudicara al eh, mundo eh, rural y que tuviera un efecto negativo desde el punto de vista de la lucha contra la de despoblación. Hemos visto que la ministra ha acusado a la Junta de Castilla y León de mentir respecto de la intención del Gobierno de plantear el cierre de 346 paradas de autobuses en 346 municipios de nuestra comunidad autónoma. Nosotros en este asunto hemos querido actuar con lealtad y sin querer tampoco hacer distribución del documento que se envió a la Junta de Castilla y León, en el que este hecho se ponía de manifiesto, pero una vez que se nos acusa a la Junta de Castilla y León por parte del Gobierno de España en esa reunión entre la ministra y la delegada del Gobierno de mentir y de informar equivocadamente y de afirmar que nunca fue deseo del de Gobierno de España eliminar ni una sola de las paradas de autobuses, es por lo que nos vemos en la obligación de informarles sobre el contenido de este documento oficial que el Gobierno envió a la Junta de Castilla y León, donde manifestaba sus planes para que procediéramos a las correspondientes alegaciones, Y, en concreto, en la página 24 –y aquí quiero leer dos párrafos de este documento del Gobierno–, dice con el nuevo mapa concesional dejan de tener parada dentro del territorio de Castilla y León 346 municipios con una población de 213.436 habitantes. En 2019, estos municipios tuvieron una demanda intraautonómica de 92.078 viajeros en el total de los servicios BAC, teniendo en cuenta que tan solo el 50% de la demanda total era de carácter intraautonómico. Y añadía un siguiente párrafo, que es la mayoría de estos municipios tienen muy poca población o presentan una demanda de viajeros entre comunidades autónomas muy asigua. En la siguiente tabla se relacionan los municipios que dejarán de tener parada de acuerdo con el diseño del nuevo mapa concesional. Y se añaden los 346 municipios de nuestra comunidad autónoma, donde figura relacionado cuáles son todos y cada uno de ellos que el Gobierno de España tiene interés de cerrar. Este es un documento oficial con el sello del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España en el que se afirma esto que le señalo y en el que se nos acusa luego posteriormente a la Junta de Castilla y León de mentir y de informar sobre el riesgo de cierre de las paradas en esos 346 municipios y se nos acusa de algo todavía más grave, que es de mentir y de crear una falsa alarma en relación con este asunto. Incluso algún dirigente político ha llegado a manifestar que esperemos a que la decisión sea definitiva para protestar Lógicamente, nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León siempre, vamos a defender los intereses del mundo rural, vamos a colaborar con las diputaciones y con los ayuntamientos, vamos a colaborar con el territorio defendiendo siempre a Castilla y León y, por supuesto, no vamos a esperar a que la decisión sea definitiva para denunciarlo. Hemos actuado con lealtad y no hemos querido nunca llegar al detalle de cuáles son los textos de este documento, pero, visto que se nos acusa de esa falta de verdad, nosotros este documento lo dejamos aquí a su disposición por si alguno de vosotros, de ustedes, de los medios de comunicación, estima oportuno consultarlo. Porque yo creo que no se trata de decir lo que dice el Gobierno, se trata de que el Gobierno pueda decir a través de sus documentos oficiales y que estén a su disposición para saber cuáles son sus planes, sus intereses, sus deseos y sus proyectos para nuestra comunidad autónoma. Nosotros lo que sí queremos dejar claro es que seguimos defendiendo nuestra comunidad autónoma. Si, finalmente, ante la presión que estamos ejerciendo... Ante esa presión de la Junta de Castilla y León, de los ayuntamientos y de tantas personas del mundo rural, el Gobierno rectifica y nos lo comunica oficialmente, pues lógicamente este documento dejará de tener validez como consecuencia de que hay un documento posterior que lo retira. Pero a día de hoy no conocemos ningún documento oficial del Ministerio que retire el que hoy tiene esta validez y es el que hoy tiene este sello oficial. Por otra parte, la consejera pidió una reunión en defensa y en representación de Castilla y León a la ministra de España en materia de movilidad. Y esa reunión no se ha recibido. Y sí que estamos viendo que sí que se reúne con la delegada del Gobierno. La representante legítima de los ciudadanos de Castilla y León es la Junta de Castilla y León. No vale que el Gobierno se reúna consigo mismo para establecer un parecer de participación o de diálogo con nuestra comunidad autónoma. Los ciudadanos de Castilla y León se han manifestado a través de unas elecciones democráticas. El representante legítimo de los ciudadanos de Castilla y León es el Gobierno de España y no vale establecer la ficción de que una reunión del Gobierno consigo mismo sustituye a una solicitud de reunión de un miembro del Gobierno de Castilla y León, en este caso la consejera de Movilidad, que solicita una reunión con el Gobierno de España. Y, sin más... Pues, cedo la palabra al consejero de Medio Ambiente, que eh, le relate un poco cuál es el estado de situación en este momento de los incendios en nuestra comunidad. Y luego estaremos a su disposición, por si desean formular alguna pregunta. Muchas gracias, consejero, portavoz. Y buenos días a todas y a todos. Únicamente, añadir a, a esta manifestación de sentimientos que eh, ha pronunciado el portavoz respecto a la persona fallecida, e integrante del operativo de incendios, Daniel y de el herido Víctor Domínguez y de los otros, el otro fallecido, los otros heridos eh, civiles, eh, añadir a esos agradecimientos eh, y reconocimientos eh, el, a los alcaldes y alcaldesas que han tenido. Una actuación eh, tremendamente eh, activa eh, para paliar los efectos, para apoyar y ayudar al operativo y, desde luego, a la ciudadanía, que eh, hay que tener en cuenta que ha habido 44 poblaciones desalojadas, que ahora comentaré el estado actual, y donde se ha desarrollado eh, esas labores tan eh, complejas y delicadas desde el punto de vista de la seguridad, de un desalojo eh, de, forma, de forma óptima. Eh, empezando por el estado de los incendios, eh, los incendios ahora mismo eh, que, que preocupan, y hay que tener en cuenta que del día 11 eh, al día 19, no contabilizo ayer ni hoy, se han producido 191 incendios forestales en Castilla y León, 191 incendios desde el día 11 hasta el día 19, habría que contabilizarlos de ayer y hoy. Eh, repito, los, los que preocupaban era el incendio de Cebreros Hoyo de Pinares en, en, en Ávila y unos incendios que hay en la provincia de León. Eh, respecto a este último, que era el que presentaba más virulencia y más ...dificultad para atajar ese flanco este en el que se estaba eh, actuando, las noticias son positivas, la noche se ha trabajado muy bien... ...y ahora mismo se está tratando de asegurar ese perímetro y también el de ese frente, eh, que por lo tanto eh, tiene unas perspectivas de, de estabilización eh, óptimas, siempre todo eh, sin perjuicio de cambios en el clima, que estamos viendo como son cambios repentinos, que no obedecen a las previsiones, y sobre todo con vientos y cambios de viento y afectaciones de la humedad y la temperatura que influyen mucho en la capacidad de extinguir estos incendios. Por tanto, salvando esa, esa cuestión, eh, va bien el incendio de febreros, hoyo de Pinares. Respecto a los incendios de León, había tres ¿no? eh, que, que están todavía activos, el de Barjas, el, el que viene de Orense, procedente de Orense, de Galicia. Eh, tiende a entrar o ha tendido a entrar a Puente Domingo Flores, a León por, por el límite, por Puente Domingo Flores y el de los montes de Valdueza. Hay que decir que eh, los tres evolucionan bien, se ha trabajado bien por la noche porque han bajado las temperaturas, el viento lo ha permitido, a pesar de ser lugares de unas condiciones orográficas muy complejas, eh, bueno, se está haciendo un gran trabajo con multitud de medios de todo tipo y, bueno, ahora mismo Valdueza, pues, está asegurándose el perímetro. En Puente Domingo Flores se ha evitado reproducción que son constantes y no ha llegado a entrar prácticamente eh, muy poco en la provincia de León y el de Baraja se sigue estabilizando, que quiere decir asegurar el perímetro. Un incendio, cuando eh, ha dejado de tener llama, se llama estabilizado. Cuando una vez que ha dejado de tener llama y está estabilizado, además se enfría hasta el punto de que ya no hay puntos calientes, se llama controlado. Y cuando un incendio está asegurado, después de mucho trabajo, que esa reproducción no se va a poder producir, eh, porque está mucho más asegurado con, la, con removiendo el terreno y el perímetro, se llama eh, un incendio extinguido. Por lo tanto, en esos tres conceptos, estabilizado, controlado, extinguido, eh, repito, estos incendios que he mencionado están todavía en fase de estabilización, es decir, en fase de cerrar el perímetro eh, y tender hacia su control definitivo y hacia, hacia su extinción. Eh, trabajamos con los medios y estamos trabajando también en otros, en otros incendios. Hay que tener en cuenta que en estos incendios que hemos tenido, de estos 191 incendios, en estos eh, del día 11 al día 19, más los de ayer y hoy, eh, ha habido incendios muy importantes, como es el incendio de, de Monsanto en Salamanca un incendio importado por tres veces de Cáceres, eh, una primera vez que se extinguió, una segunda vez que volvió a entrar, se extinguió y otra tercera vez que volvió a entrar y se extinguió. Eh, tenemos esto, este de Orense, ¿no? que, que, que amenaza con entrar. Hemos tenido también un incendio en Soria, lo que hace que estamos, estemos interviniendo y hemos intervenido con nuestros medios colaborando con las otras administraciones en Cáceres, en Portugal, en Orense y en Zaragoza. Eh, respecto a las localidades evacuadas, se han evacuado en total. En el incendio de Zamora se evacuaron un total de 33 localidades, están todas realojadas ya y vuelto a sus hogares, los ciudadanos. En el incendio de, de, de Monsagro, en Salamanca, se produjeron tres evacuaciones y hay ya dos realojos, falta una localidad por, por realojar. En el incendio de Cebreros es una población evacuada eh, que posiblemente hoy vuelva a su, a su lugar, los ciudadanos, a Hoyo de Pinares. Y en Puente Domingo Florez hay siete siete localidades en el incendio de Baldueza que se desalojaron y también el de Puente que, que están realojados ya envuelto eh, a sus hogares. Por lo tanto, ahora mismo eh, de las 44 eh, localidades tenemos eh, únicamente eh, una, una localidad no, no, no realojada nuevamente, eh, los ciudadanos, y otra que va a ser a lo largo del día de hoy. Eh, respecto a, a incendios forestales, en decir que seguimos, eh, aunque ya no hay ese episodio eh, crítico de, de ese fenómeno continental que, que fue el que hubo, ...durante todos esos días y eh, también el, el fenómeno Dana eh, no está presente. Sí que estamos registrando unas temperaturas anormales, eh, sobre todo muy altas a lo largo del día. Ahora empiezan ya eh, a bajar, pero hoy, por ejemplo, es un día especialmente complicado... ...con mucho calor y con temperaturas muy por encima de lo habitual... ...y por lo tanto eso complica y dificulta al, al operativo las labores de, de extinción. Agradecer de forma eh, profunda a todas las personas, a las mujeres y a los hombres... ...que conforman el operativo. Eh, que lo conforman personas y trabajadores de la Junta de Castilla y León, de otras Administraciones, eh, pues el trabajo extraordinario que realizan y lo que están dando para contener esos 191 incendios, algunos de ellos con unas en, graves eh, consecuencias. Y, bueno, sin perjuicio de que eh, se pueda preguntar y amplíe todo aquello que estimen oportuno, es el estado actual de las cosas. Pues muchas gracias, consejero. Pues estamos a su disposición, por si desean formular alguna pregunta. Sí, buenos días. Consejero, yo le quería preguntar. Ayer se conoció por la tarde eh, la, la cancelación de la decimoquinta edición de Músicos en la Naturaleza. Desde la hostelería de, de la provincia de Ávila, sobre todo, se está hablando de si no sería posible, si es una cancelación o si no sería posible brajar un aplazamiento para septiembre o para otras fechas de… ...de este concierto. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente hemos estado esperando a determinar cuáles son las previsiones climáticas... Eh, ...pero, bueno, a vida cuenta del de lugar, que es un lugar precioso, pero que tiene también su complejidad... ...y a fin de garantizar de forma absoluta la seguridad de las personas, hemos decidido esa cancelación, que es muy compleja... y y agradecemos a los alcaldes, a todo el sector hostelero, como asumen con una responsabilidad eh, la cancelación. Y, desde luego, sí que trabajamos trabajamos eh, con la posibilidad de organizar ese concierto cuando cesen esas actuales circunstancias para mantener ese compromiso con, con la comarca y, por tanto, eh, tener ese concierto, que no es un concierto, es una forma de dar conocimiento de la zona y de dar actividad económico-social a la misma y, por tanto, seguiremos comprometidos con ellos. No, no, no, en absoluto. Trabajamos eh, en el escenario, ahí hay, hay otros escenarios, el escenario de seguridad. Eh, climática que permita realizarlo con las cotas de seguridad que nosotros necesitamos hay que tener en cuenta que es un, eh, un concierto que reúne entre 10, 11, 12.000, ha habido hasta 13.000 o 14.000 personas eh, y con un operativo de 800 personas de servicios, tanto de guardia civil voluntarios de protección civil, hospital de campaña eh, por lo tanto, nosotros tenemos que tener la eh, absoluta seguridad de poder garantizar esas condiciones y después pues, hay otro elemento y es que hay que buscar también eh, la disponibilidad de los artistas y de las actuaciones que allí Estaban previstas. Trabajamos con esas posibilidades. Sí, yo tengo varias dudas. En primer lugar, sobre la declaración de zona catastrófica. No sé si solo afecta a la zona de Los Acio, en Zamora, o también a, a Salamanca o a otras zonas afectadas por el fuego. Eso en primer lugar. Eh, luego, en segundo lugar, quería preguntarles por las medidas que anunció ayer eh, la, la parte del Gobierno de Vox, eh, un conjunto de medidas que se anunciaron a través de la red social Twitter. No sé si en el Consejo de Gobierno se ha abordado y si la parte del PP está de acuerdo con estas medidas. Querría saber en este aspecto también si se trata de un acuerdo unilateral de Vox o se abordó en alguna reunión conjunta de todos los miembros del Gobierno. Insisto en si se ha tratado hoy en el Consejo. Y en principio si las medidas que hoy ha aprobado la Junta, como es estos planes especiales, 30 millones más para la zona de los Acio, ha sido respaldada por vos y si ha sido acordada en, en, en este seno, porque después del anuncio de ayer eh, parece como que, que, que hay dos fragmentos ¿no? en, en el Gobierno de coalición. Si te parece, portavoz, contesto la primera. Bueno, eh, van a incluirse todos aquellos territorios, municipios afectados por incendios que cumplan las características para tener esa calificación. Esa calificación, ya saben, que es vulgarmente zona catastrófica, pero realmente se llama eh, zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil. Y eso se regula, bueno, en la ley nacional del sistema nacional de Protección Civil, eh, una ley, la Ley 17 de 2015, y el artículo 2 determina qué características tiene que tener un territorio para ser objeto de estas ayudas. Por tanto, en tanto en cuanto ...todos los territorios afectados por estos grandes incendios... ...cumplan esas características. Hablamos de Zamora, hablamos de Salamanca... ...hablamos de Ávila y hablamos de otros territorios... ...si cumple esas características... ...será objeto de esa petición por parte de la Junta de Castilla y León. Y sobre la segunda pregunta que usted planteaba... ...efectivamente el Consejo de Gobierno lo que ha acordado... ...es incorporar eh, todo lo que tiene que ver con las zonas afectadas... ...con el incendio del osácio ...dentro del programa de actuación en Zamora, en la Sierra de la Culebra... Y aumentar el importe hasta los 65 millones de euros y comenzar a trabajar en identificar las necesidades, condiciones y características y daños a reparar en relación con los incendios de Ávila y eh, Salamanca. En ese contexto es en el que todas las consejerías aportarán sus propuestas, sus iniciativas y sus proyectos para esas necesidades, incorporando naturalmente las consejerías que usted menciona y, por tanto… La respuesta que usted planteaba era, primero, si el acuerdo de ampliar a 65 millones de euros y de hacer nuevos programas para Ávila y para Salamanca ha sido consensuado por unanimidad. La respuesta es sí. Si ahí incorporaremos actuaciones de las consejerías que tengan competencia. La respuesta es sí. Si esas consejerías habían comunicado a la Junta de Castilla y León y al resto de los consejeros, y en este caso también al presidente de la Junta, su deseo de incorporar esas medidas, la respuesta es sí, y, esa medida también, y esas medidas se incorporarán en el documento eh, final que se apruebe y que se presente, tanto el de Ávila y el de Salamanca, como dentro del programa de actuaciones de Zamora. En todo caso, estamos hablando de programas abiertos porque, lógicamente, la dotación inicial que hemos reservado son de 65 millones de euros. Pero de su desarrollo práctico, de sus necesidades prácticas, también de examinar, por ejemplo, cuáles son las demandas de alimentación del ganado, los abrevaderos, etc., pudieran surgir necesidades adicionales a las aquí contempladas. Y, por tanto, esta es una reserva inicial dentro de un programa inicial que pudiéramos ir incorporando y ampliando en función de nuevas propuestas, nuevas necesidades, nuevas demandas y también nuevas eh, eh, iniciativas de las consejerías en este documento que se eh, ha presentado ya en una parte que hoy se amplía con esta dotación y se extiende en el territorio, y los que planteemos para esas dos nuevas zonas. Sí, consejero. Ah. Sí. ¿Cuándo ustedes eh, esas medidas de los consejeros de Vox? ¿En qué, en qué momento? Eh, si fueron consensuadas o directamente se las comunican a ustedes… Y, y eso no se discute. Y luego también me gustaría saber en qué consiste su política de comunicación actual, porque, claro, si ellos les comunican a ustedes unas medidas y en lugar de comunicarlas por una nota de prensa o con una rueda de prensa, como es lo lógico y lo habitual, eh, esto se comunica <coughs> perdón, a, través de, a través de una red social. ¿Qué política de comunicación manejan ustedes? ¿Es distinta? ¿Es igual que la de Vox? Sí, creo que plantea dos preguntas. El cuándo. En primer lugar, el plan que se aprobó en su momento para la Sierra de la Culebra incluía actuaciones de varias consejerías eh, incluía así de memoria, pensando en el ámbito de medio ambiente, eh, vivienda y ordenación del territorio, en el ámbito de algunas infraestructuras de la Consejería de Movilidad, en el ámbito de economía y hacienda, porque hay algunos programas que incluso se presentarán y se aprobarán y publicarán recientemente en el Boletín Oficial. Eh, cultura tenía algunas en materia de turismo, agricultura también tenía algunas en materia de alimentación del ganado, abrevaderos, en fin, había varias consejerías. En aquel momento ya se plantearon algunas iniciativas. Estas nuevas que usted hace referencia, ayer sí que se nos eh, comunicó el deseo de ponerlas en práctica y, por tanto, que se incorporaran a estos documentos y en el que hoy planteamos para Zamora y en el que pueda incorporarse para el futuro. Y la siguiente cuestión que me plantea era en relación con la política de comunicación, creo. Bueno, yo creo que son varios los cauces, lógicamente, donde los políticos y las administraciones públicas se pueden dirigir a sus ciudadanos. ¿no? Está la vía de las notas de prensa, que es una vía normal y habitual, pero también las ruedas de prensa, como esta que estamos teniendo, las declaraciones públicas que pueda realizar cualquier miembro del Gobierno y también el uso habitual que en Twitter o en las redes sociales pueda realizar cada uno de los del Gobierno, bien como miembros del Gobierno bien como miembros de un partido político y, por tanto, son actuaciones plenamente compatibles el establecer los cauces de comunicación que una sociedad como la actual nos permite, desde los cauces digamos, habituales o formales de lo que son las notas de prensa, hasta lo que puedan ser las declaraciones públicas eh, más o menos ante preguntas de medios de comunicación o lo que pueda ser también eh, la presencia en las redes sociales que muchos políticos o responsables públicos en un momento como el actual del siglo XX y el año 2022, pues utilizan con más o menos intensidad. O sea, que ¿le parece normal hacer una comunicación así de medidas a través de una red social y pasadas las once y media de la noche? Me parece, sí, respetable. Le parece normal, le parece conciliar también con los medios de comunicación y tener un respeto hacia el trabajo que, que realizamos, ¿no? Comunicar algo de ese calado a las once y media de la noche y a través de una red social. Mire, yo aquí estoy para responder a sus preguntas muy amablemente ah. y para colaborar con los medios de comunicación. Y de ese punto de vista le digo que hay varias vías de comunicación, esta es una de ellas. Eh, cualquier ciudadano y también cualquier responsable político puede hacer lo que quiera en términos de uso de redes sociales. Y, lógicamente, si hay personas interesadas a esas u otras horas en seguir esas redes sociales, pues a su disposición estamos. Sí, habla usted de consenso en esas medidas, pero es cierto que en el Twitter que Vox difundió hablaba de las consejerías de Vox. Fue muy explícito en detallar que solo se trataba de las consejerías de Vox. Y también apuntaba que lejos de la fotografía ellos apostaban por a tomar medidas. No sé si la parte del PP se da por aludida cuando habla de, de esas fotografías o no y por qué, si se aborda en el Consejo de Gobierno, que por qué solo se hablaba de Vox y no del Gobierno en su conjunto, si estaban consensuadas. Pues lo segundo o lo primero que usted me preguntaba no, no se refiere a nosotros con toda seguridad, eso sí que ha quedado muy claro. Y en segundo lugar… Eh, como le digo, a veces cuando un responsable público utiliza las redes sociales, pues lo puede utilizar para informar cuestiones de una Administración pública o para informar cuestiones de un partido político. Y, por tanto, hay que verlo con la naturalidad de quien usa un perfil de redes sociales para informar o para tener presencia pública eh, con la intensidad que cada cual estima oportuno. Hay personas que usan las redes sociales con más intensidad, otros que no la usan otros que la usan con menos intensidad y ese punto de vista yo creo que verlo con normalidad el que estas redes sociales se puedan utilizar y a veces con el perfil de personas que coinciden en varias responsabilidades, algunas como responsables institucionales de una administración pública y otras como responsables de un partido político, que también lo son. No, no le he preguntado en concreto por el uso de Twitter, sino eh, por qué utilizaba eh, los consejeros de Vox. O sea, era como muy explícito no hablar de la Junta en su conjunto, sino separar en concreto las consejerías de Vox de lo que es la, la parte de coalición del PP. Me ha preguntado usted por las intenciones de una persona y casi mejor es que se la pregunte a esa persona. Sí, ahora, buenos días. Lo que no me queda claro es si estas medidas anunciadas por Vox van a formar parte de este plan adicional. Lo digo porque las medidas se anunciaron ayer por la noche y, claro, eh, la ampliación del plan no ha sido abordada hasta hoy por la mañana, es ¿eh? decir, se anticiparon… Eh, desde Vox, unas medidas que ni siquiera habían sido tratadas en el Consejo de Gobierno. Vale. Bueno, como les digo, dos planes son los que se van a hacer, no están hechos. Un plan está hecho y se amplía, pero en todo caso todos ellos son planes abiertos a incorporar nuevas medidas, nuevas actuaciones. Ninguna de ellas son medidas inmediatas para esta semana ni para la próxima y son medidas que, lógicamente, en la medida en que esas consejerías las desarrollen, naturalmente que se incorporarán al plan. Consejero, yo le quería eh, insistir en, en el tema de las consejerías de voz. Si ustedes trasladan habitualmente la idea de que el Gobierno es uno que funciona con unidad de acción, ¿qué mensaje se traslada a los ciudadanos cuando el vicepresidente de la Junta eh, promociona medidas de la Junta, que se van a financiar con dinero autonómico del Gobierno, eh, atribuyéndolas solo a las consejerías de voz, Eso por un lado. Y luego les quería preguntar también si el vicepresidente les ha trasladado un apoyo expreso a la organización del operativo antiincendios y a cómo eh, está trabajando el operativo antiincendios. Anti si hay apoyo expreso del vicepresidente de la Junta. Pues a la segunda sí, expresamente ha manifestado su apoyo a todo el operativo, a la actuación global del Gobierno autonómico, de la que él forma parte, y muy particularmente al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha realizado él, su equipo y el operativo, una tarea intensa y muy difícil durante este periodo, pero que también ha sido útil en este contexto de extremas dificultades y, por tanto, eso es inequívoco, nunca se ha puesto en tela de juicio y, además, creo que él en alguna declaración pública lo hizo. Si no recuerdo mal, por hacer memoria, con motivo del incendio de la Sierra de la Culebra y la presentación de aquel plan, bajó también el vicepresidente y me acompañó en esta misma rueda de prensa, no era en esta sala, era en la anterior. Y ahí, lógicamente, él participó en esa presentación del plan y también reiteró que es una acción de gobierno conjunta, de un gobierno que se siente unido y cohesionado ante las dificultades y ante los retos que tenemos por delante. Eso no quita en modo alguno, como hemos dicho más de una ocasión, que estamos ante un gobierno que es sustentado por dos partidos políticos y una persona puede coincidir también en la misma persona, una responsabilidad institucional y una responsabilidad política de partido. Y, por tanto, nosotros no somos quien para impedirle manifestar una opinión como responsable institucional y como responsable de partido en sus redes sociales. Si sí, yo lo que le preguntaba es si a usted le parece que el mensaje que se traslada es un mensaje de un Gobierno unido cuando se apela a las, a las consejerías de voz o cuando se, se refiere a que son las consejerías de voz las que van a, hacer esas, ese, a poner en marcha esas medidas. Ya no si el vicepresidente... Eh, eh, tiene libertad para hacerlo o no, sino cómo entienden ustedes y si ustedes entienden que eso se traslada a los ciudadanos o no puede confundir a los ciudadanos sobre la unidad o no unidad de, de acción del Gobierno. Pues nosotros trabajamos con unidad, como un Gobierno unido y de ese punto de vista tenemos claro que somos consejeros del Gobierno de Castilla y León y consejeros para los ciudadanos de Castilla y León y de ese punto de vista… Eh, eso es compatible con que algunas personas del Gobierno tengan, unos sí y otros no, militancia de algún partido político. Pero eso no impide, en modo alguno, que nos veamos fundamentalmente como miembros de un Gobierno, como miembros de una responsabilidad muy importante al servicio de los ciudadanos, de quienes han tenido el respaldo para ejercer esta responsabilidad. Y lo procuramos ejercer siempre pensando en el interés general del conjunto de las personas de Castilla y León. Sí, buenos días. Quería sí. preguntarle al consejero Suárez Quiñones… Eh, si nos puede aclarar qué ocurrió con una máquina, al parecer de la Junta de Castilla y León, que estaba operando en la zona de Castro Nuño, cuando se produjo un incendio en esa, en esa, además en la reserva natural, en la zona de la reserva natural, cuando este, está prohibido expresamente la utilización de este tipo de maquinaria. Parece ser que el alcalde de Castro Nuño dijo que era una máquina de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues yo siento no poder darle eh, un dato preciso, que se lo daremos eh, inmediatamente cuando acabemos la rueda de prensa, ¿eh? pero en principio, eh, ¿me puede explicar un poco más una máquina de qué tipo? Debe ser un de tipo agrícola, no, no, no sé exactamente de bueno, qué tipo. Bueno, pues no puedo darle, no puedo nada. informar de aquello que no tengo unos datos precisos exactos, ni, sí. ni precisos ni imprecisos. No tengo datos y, por tanto, se lo informaremos en cuanto haga una averiguación al término de esta rueda de prensa. Quería preguntarle también en relación a su comparecencia el próximo lunes y sobre, creo que la comparecencia es para hablar de lo ocurrido en junio en la Sierra de la Culebra, de ese primer incendio que hubo en junio, eh, sobre lo que se ha dicho por parte no solamente de, de la oposición, sino también de algunos sindicatos y, y algunos colectivos de bomberos de que, y también de alcaldes de la zona, de que el incendio pudo evitarse si hubiera estado el operativo a disposición al completo. Eh, ¿Han hecho ustedes algún estudio, algún informe, algo que eh, concluya que lo que ustedes mantienen en la Junta y es que hubiera dado igual, que el dispositivo hubiera estado en no al completo, ese incendio se hubiera producido igual? ¿Tienen algún informe que, que, que certifique todo esto? Bueno, ya sabe que las opiniones sobre eh, el operativo, su capacidad de actuación, su despliegue… Las hay de distintos signos, las hay desde la buena fe y desde el sentimiento, las hay desde pues, el juego político, incluso el juego sindical, legítimo, pero que, bueno, responde a verdades eh, parciales ¿no? o subjetivas o de parte. Eh, lo cierto es que los técnicos de la Junta de Castilla y León realizaron una rueda de prensa, eh, creo que fue el día eh, 22, 23, 24 de de, ...de junio, donde expusieron técnicamente eh, qué había ocurrido en ese incendio, técnicamente qué medios estaban operando... ...y técnicamente qué relación había con el número de medios respecto al resultado. Eh, hay que separar dos planos, el plano de lo que es el operativo y el plano de los medios que está en un determinado incendio. Por lo tanto, el despliegue del operativo es un, una cuestión y eh, los medios que están en un determinado incendio es otra, porque el operativo de la Junta de Castilla y León o la parte del operativo de la Junta de Castilla y León es una parte del operativo de incendios. Hay más administraciones que intervienen en el operativo de incendios y después en un determinado incendio intervienen aquellos medios que sean necesarios, pues son escalables y son, por tanto, aportables dentro del conjunto del despliegue del operativo de Castilla y León. Sobre todo esto se habló en aquella... Eh, rueda de prensa de técnicos y sobre todo esto hablaré el, el lunes en, en la Comisión de las Cortes de Castilla y León. Sí, quería preguntarle también eh, creo que hay otro concierto no sé si similar al de, al de uh -huh. en la zona de la provincia de Ávila en, en Riaño el día 30 de de este mes de julio, hay un concierto también en, en una zona en concreto montañosa de Riaño, no sé si también lo van a suspender o no. Bueno, se hará como en este es decir, se va a evaluar la, la seguridad de las personas en atención a circunstancias objetivas, que pues son el lugar los accesos, las posibilidades de evacuación, el plan de evacuación y las circunstancias meteorológicas que se esperan, se hará esa evaluación con tiempo suficiente si se dan unas condiciones similares que nos permiten garantizar la seguridad de forma eh, absoluta o lo más absoluta que se puede eh, siempre hay circunstancias no previsibles repito si se garantiza se celebrará si hay circunstancias que abonan a que no es así se suspenderá quería preguntarle también si ha planteado en el Consejo de Gobierno la posibilidad de que esa comparecencia se produzca. Eh, me gustaría saber también, a petición de, de los grupos de la oposición, han pedido su dimisión. No sé si en algún momento, ante esta grave crisis de incendios, se ha planteado eh, dimitir Y también quería preguntarle, eh, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, esta misma mañana la Asociación Española de Carreteras ha publicado el déficit de conservación de las carreteras. Eh, Castilla y León está a la cabeza con 1.738 millones de euros. No sé cómo puede evaluar o valorar estos datos. Gracias. Pues quizá la última pregunta… <risa> Como no es competencia del consejero de medio ambiente bueno, claro. sino con la consejera de… Eh, perdón, es verdad. <risa> de, todavía todavía de me gusta. Podría contestarse <risa> también, <risa> pero sí, que lo haga lo por sé, favor. Sí, Y aunque el consejero seguro que sabrá contestarla mejor que yo, Castellano es la comunidad autónoma de España que tiene más kilómetros de carretera. Y eso certifica, además, lo que hemos dicho muchas veces, que el sistema de financiación autonómica no contempla suficientemente el hecho de los costes vinculados al territorio. Nos pasa también con este asunto que nos ocupaba antes. El sistema de financiación autonómica, como ustedes saben, fundamentalmente en España se distribuye en función de la población. De tal forma que nosotros, que tenemos el 5 de la población de España, recibimos menos del 6 de toda la financiación autonómica, a pesar de que tenemos cerca del 20 de las carreteras autonómicas y también cerca del 20 de la superficie forestal de España. Nos toca, por tanto, cuidar un Patrimonio que es común de todos los españoles, las carreteras eh, autonómicas por donde circulan personas de toda España, el patrimonio forestal de todos los españoles, el patrimonio histórico de todos los españoles y lo hacemos apenas con menos del 6% de los fondos nacionales cuando tenemos que proteger casi el 20% del territorio. Y a pesar de eso hacemos un esfuerzo gigantesco de inversión, de actuaciones, de protección… ...y de llevar a cabo esas actuaciones. Como es natural, cuando alguien tiene 11.000 kilómetros... ...pues tiene más carencias y más necesidades que los que tienen 1.000 kilómetros... ...de esas carreteras de ámbito y competencia autonómica. Y eso es lo que dice básicamente ese estudio. Que Castilla y León tiene más necesidades que los demás, también porque somos los que más carreteras... ...tenemos autonómicas de toda España. Y esta es la reflexión que nos tendría que llevar a todos el cómo hacemos posible que algo que utilizamos todos los españoles, residamos donde residemos, estemos censados donde estemos censados, paguen sus impuestos donde paguen sus impuestos, al final recae exclusivamente sobre algunas comunidades autónomas que se financian fundamentalmente conforme a la población, aunque tengan el 20% de la uh, riqueza, en este caso de infraestructuras, forestal… O ambiental del conjunto nacional. Y la otra cuestión que usted planteaba, que es la primera, por ser más de interés político, no hemos debatido hoy en el asunto de las peticiones que pueda hacer la oposición parlamentaria y, lógicamente, eso es algo que corresponderá al Parlamento autonómico y esa decisión será respetada por parte de la Junta de Castilla y León, como hemos hecho siempre. Bueno, Respecto a la pregunta que me afecta a mí, como es obvio no he dimitido, estoy aquí ¿no? eh, y eh, atendiendo a que efectivamente ha habido una grave situación de incendios forestales, en torno a 200, como antes he dicho, que afecta a Castilla y León, que afecta a otras comunidades de España a otros países, Francia, Italia eh, Grecia, Portugal eh, y que habida cuenta que el consejero no ha ocasionado los incendios forestales sino que trabaja junto con el operativo de la Junta de Castellón y todas las administraciones en apagarlos, que es lo que hacemos y lo que estamos haciendo lo que le corresponde al consejero es hacer lo que está haciendo, que es trabajar más que nunca y buscar soluciones y ejecutar su programa de gobierno, expuesto en mayo en las Cortes de Castilla y León y que ha motivado pues, estos acuerdos en la mesa del diálogo social para el refuerzo, mejora eh, en base a algo muy importante y que ya ha lanzado el propio presidente de la Junta de Castilla y León, eh, que es una solución global de mejora y de la potencia de un operativo potente en España. España tiene los mejores, los más potentes operativos de extinción de incendios de Europa, eh, pero que tenemos que reflexionar cómo, entre todos, en esa solución global, a un problema global, le damos eh, una mayor respuesta de capacidad. Por lo tanto, eso es lo que tiene que trabajar el consejero y es lo que está haciendo. Sí, señor Carrido, quería sí. preguntarle por el, la deslocalización de la empresa palentina TI Fluid System eh, a Zaragoza. Bueno, en relación con el asunto que usted plantea, la semana pasada tuvimos una buena y una mala noticia para el sector la automóvil en Palencia. La buena es que Renault ampliaba su turno de tarde para prestar servicio como consecuencia de su nuevo plan industrial y los nuevos modelos que quiere introducir, en concreto el nuevo modelo austral, que es un modelo que su planteamiento es ser un líder en su segmento y un modelo de éxito, y eso supone la creación de 700 puestos de trabajo y el traslado de algunas personas que, en su momento, fueron enviadas a Valladolid y poder volver a Palencia. En total son 1.100 empleos de los que estamos hablando en estas circunstancias. Esa es una buena noticia, y la mala noticia es que una de las empresas auxiliares del automóvil, en una comunidad líder en automóvil, pero también empresas auxiliares, pues ha anunciado su deseo de cerrar Fluid System que es la que usted plantea con algo más de 40 trabajadores. La Junta de León se ha reunido con el Comité de Empresas, se ha reunido con los representantes sindicales de los trabajadores y se ha reunido con la empresa. Desafortunadamente, el nivel de interlocución que se nos ha ofrecido desde la empresa no es el nivel de interlocución de aquellos que tienen capacidad de decidir y revertir esa decisión. Y es lo que nosotros estamos insistiendo y seguimos trabajando y seguimos portando todas las Administraciones públicas y colaborando con el gobierno de España, ...para que Fluid Existence se siente y se siente a través de aquellos interlocutores... ...que tengan capacidad de decidir y capacidad, en su caso, de revertir esa decisión. No nos vale solo reunirnos con la empresa, pero con personas que transmiten exclusivamente... ...lo que a ellos les han transmitido, pero que no tienen capacidad de revertir esa decisión. Queremos que la interlocución sea directa con personas que tienen capacidad de decisión... ...y capacidad de revertir esa decisión. Y es en lo que nosotros lo hemos insistido... ...de todas las formas. En la empresa que se siente, que comience un diálogo con los trabajadores que se mantenga en nuestra comunidad autónoma y examinar cuáles son sus condiciones y también sus necesidades de cara a revertir esa decisión que inicialmente ha planteado. Porque, aunque tenemos la muy buena noticia de 1.100 empleos en positivo para Palencia en el sector de automóvil, tenemos la mala noticia de algo más de 40 de una empresa que es Free System, que es la que usted señala. Parece que en este caso la empresa se ha negado a contar con la mediación de la Junta y ha dicho que los trabajadores eh, van a ser despedidos o a Zaragoza. Pues es lo que yo le señalaba que las personas que eh, se nos envía para interlocutar en nombre de la empresa son personas que no tienen capacidad de decisión de revertir esa eh, iniciativa que ha tomado la empresa. Y, por tanto, a nosotros no nos vale que quien venga aquí tenga como único objetivo transmitir lo que les han dicho que transmitan, sin ninguna capacidad de interlocución, de decisión y de cambio de esa medida. Nosotros queremos reunirnos con quien sí tenga esa capacidad de cambio y, por tanto, no damos... Por perdida la batalla, seguiremos trabajando y lo haremos también unidos con el Gobierno de España para hacerles ver, como lo saben otras muchas empresas de Castilla y León, que es un buen lugar para seguir manteniendo una inversión y que sigan aquí presentes. Esa es una exigencia que tenemos hacia ellos. Viendo esas medidas que conocíamos anoche, a mí no me ha quedado muy claro si, además de comunicárselas a ustedes antes, previamente, si las han consensuado con la parte del PP, es lo que no me queda muy claro. Y luego, aparte, esos cinco millones de euros que se anunciaron para contratar desempleados para limpiar los bosques, ¿serían al margen de los 65 millones del plan de Zamora o son otro tipo de planes? Pues sí, nos lo comunicaron. Son medidas que se incluirán en estos planes y ese importe del que usted figura, o señala, se incorporarán dentro de las cantidades que estos planes señalan. Los 65 millones no es una cantidad cerrada, como les digo. El plan es abierto, por tanto es sujeto a nuevas modificaciones. Es una reserva que hemos llevado de las cantidades que inicialmente pensamos que vamos a destinar para la recuperación social, económica y ambiental de ese territorio pero son cantidades que están sujetas a nuevas incorporaciones, a nuevas demandas y análisis posteriores. Y, por tanto, tómese por tanto, como una cantidad de reserva inicial, de disposición inicial de recursos para adoptar esos objetivos. ¿Se las comunicaron, pero se las consensuaron también, me refiero, o eran ya decisiones ya tomadas que les informaron previamente antes de publicarlas? Estamos conformes con ellas y, por tanto, se incluirán en los planes. Eh, otra cosa… Eh... Ya ha dicho usted que bueno que cada uno es libre de comunicar a través de Twitter lo que considere oportuno, aunque sea aunque sean medidas de calado y aunque sea a las horas a las que son. Eh, lo, lo que tampoco entiendo es eh, por, por qué ustedes no envían eh, una nota de prensa, sino que eh, la ampliación de esas medidas que se comunican a través de Twitter la hemos recibido esta mañana a través de WhatsApp de, desde la vicepresidencia. Entonces. Eh, Hace, hace no demasiado tiempo, unas semanas, eh, desde la Dirección de Comunicación se nos dijo que solo era oficial eh, toda aquella información que estaba en el portal de comunicación de la Junta. Esta información que nos ha llegado desde Vox no está en el portal de la Junta. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Pues como información de las personas que hacen esas declaraciones públicas que hacen declaraciones a los medios de comunicación o en ruedas de prensa o a través de las redes sociales. Si en algo, en todo caso, desde la Junta de Castilla y León podemos mejorar los mecanismos de comunicación, pues lo haremos. Nada es perfecto y seguro que hay temas en los que podemos ser más eficaces y la comunicación nos plantea a usted que puede ser uno de ellos. Pues, lógicamente, si en algo podemos mejorar en el futuro en temas de comunicación, lo haremos. No, si es por saber si es oficial o no, porque ustedes nos hablan de que se les ha comunicado de que ha habido un acuerdo para esto, sin embargo no lo incorporan ustedes en la información del portal de comunicación. Nos llega después una nota de prensa o un comunicado de vicepresidencia, no de Vox, vicepresidencia que es suya, que es de, que es un gobierno, esto no, no son dos, aunque haya dos partidos es un gobierno y nos ha llegado esa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar oficial? Si ustedes no lo han incorporado en su portal de comunicación. Bueno, como usted sabe, eh, al final. Eh, una Administración pública, desde el punto de vista de la comunicación, oficialmente se administra a través de sus notas de prensa y a través de sus ruedas de prensa oficiales. Y eso no quita en modo alguna para que sus miembros pues, puedan hacer declaraciones públicas en redes sociales y que eso es plenamente compartir una cosa con la otra. Y ustedes, lógicamente, como medios de comunicación, pues recogen esas declaraciones en la medida que les pueda ser de interés. Sí, como portavoz de la Junta, ¿cómo interpreta que los sindicatos no hayan asistido esta mañana a la permanente del Consejo General de Empleo? ¿Cómo ha informado la Consejería de Empleo? ¿Se ¿Si considera que es un palo más en la rueda para el diálogo social? O... A nosotros nos gustaría que asistieran, porque lo que se trataba ayer era importante. Eran 60 millones de euros que se ponían en marcha de programas en materia de empleo. Y creo que es oportuno conocer la opinión de todos los miembros del diálogo social e intentar alcanzar acuerdos por parte del diálogo social. Como yo les he dicho en alguna ocasión, la Junta de Castilla y León va a hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social. Y la reunión es un elemento básico para acercar posiciones y alcanzar esos acuerdos. Por tanto, eh, nosotros seguimos con esa mano tendida, seguimos con la voluntad de acuerdos y seguiremos convocando al diálogo social, a cuantas reuniones sean oportunas, para intentar acercar posiciones y alcanzar acuerdos. Y no sé cómo valoran la, el resultado de la reunión del diálogo social de hace una semana, que fue por la tarde, con el consejero de, de Industria, Comercio y Empleo, en la que los, tres, eh, los representantes de las tres organizaciones, de la patronal, UGT y… Y comisiones eh, hicieron críticas muy duras porque el consejero les informaba de que no se iban a aplicar los acuerdos que se habían alcanzado y apelaban directamente, volvían a apelar al, al presidente de la Junta diciendo que si no se cumplían eh, faltaría su palabra el presidente de la Junta, no el, no el consejero de Empleo. Fue el lunes pasado, creo, cuando se reunió el Consejo de Diálogo Social y allí se acordó la decisión de ir convocando las mesas correspondientes en las seis consejerías. Eh, que tienen ámbito de la actuación en el diálogo social. Se han celebrado ya cuatro consejerías, reuniones, no todos los temas completos porque quedan algunos más. La pasada semana fueron tres consejerías, ayer mismo fue una en materia de medio ambiente, pero creo que queda alguna más en materia de vivienda, vivienda y... y alguna bueno. más y, y queda en materia de economía y seguiremos trabajando en el futuro. Eh, en esta primera ronda lo que estamos viendo es que en algunas materias la posición es más cercana que en otras. Esta es la realidad y, por tanto, los puntos de acuerdo son más próximos en algunos ámbitos que en otros. Eh, pero eso no quiere decir que donde sea más próximo el punto de posición de cada una de las partes sea un acuerdo seguro, ni quiere decir que allí donde estemos más alejados el acuerdo sea imposible. Nosotros vamos a seguir trabajando y esforzándonos en todos los ámbitos, como es natural, la principal eh, consideración, el principal valor que puede tener el diálogo social es que es alcanzar acuerdos entre posiciones distantes, entre puntos de vista diferentes. Para eh, hablar entre sí mismo, ya teníamos alguna de las reuniones que yo les he comentado que ha tenido lugar esta semana, donde el Gobierno se reúne consigo mismo. Aquí lo bueno es que el Gobierno se está reuniendo eh, con los agentes del diálogo social, que incluso entre ellos tienen posiciones distintas en muchas materias. Bueno, nosotros seguimos con manos tendidas con voluntad de alcanzar acuerdo, siendo consciente, como es, que cualquier acuerdo del diálogo social siempre es muy difícil, que acercar posiciones no es algo eh, que sea sencillo, que en algunos puntos y materias estamos relativamente cercas, pero no lo hemos conseguido, todavía no ha habido ningún acuerdo, y que en otros estamos más alejados, pero que por nuestra parte no se ha roto el diálogo ni la capacidad de interlocución, y seguimos, por tanto, con voluntad de alcanzar acuerdos, y eso es algo que procuremos intentar hasta el final y que aquellos acuerdos que consigamos eh, acordar, valga la redundancia, pues serán los que se le ven al Consejo del Diálogo Social. Pero no me refiero a los acuerdos venideros, me refiero… Eh, los agentes sociales hablaban de los acuerdos que se tenían que aplicar en el 2022 y acuerdos que tenían repercusión, la COE eh, comentaba, en las empresas… Y eh, los sindicatos, en, en la contratación de trabajadores, también ha habido alcaldes eh, que, que reclaman que salgan las líneas de algunas líneas de cooperación de empleo local. O sea, no estoy no estoy hablando de acuerdos venideros, sino de los que se han firmado que se tienen que cumplir. Entonces, yo no sé si en materia de empleo, en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de alguna manera se va a eh, imponer que se cumplan los acuerdos firmados. Pues sobre este asunto, y por ser claro… Los acuerdos vigentes se van a cumplir por parte de la Junta de Castilla y León, los que estén en vigor, se van a llevar a cabo. Vamos a abrir aquí, como siempre, un turno de preguntas con nuestros compañeros que nos siguen por vía telemática. Lo vamos a iniciar en Zamora, con Carlos Gil, de La Opinión. Buenos días, Carlos, adelante. Hola, buenos días, eh, señores consejeros. Eh, yo para el eh, eh, de Medio Ambiente le quería preguntar, eh, Suárez Quiñones, eh, no sé si tienen eh, que, más o menos el cálculo de las hectáreas quemadas en el incendio de, de los Acio. Eh, le quería preguntar también si en algún momento se vieron sobrepasados o, o desbordados, ¿no? Eh, eh, eh, la rueda de prensa de, que dieron la y los técnicos da, daba a entender precisamente, precisamente eso y esa tarde además eh, se complicó muchísimo la cosa. En algún momento eh, tuvieron que, que, que pedir ayuda de, de bomberos municipales, en fin, en algún momento se vieron, se vieron desbordados. Y luego eh, llama mucho la atención de que ni, ni el presidente de la Junta ni el consejero de, de Medio Ambiente hayan aparecido por aquí en, en los incendios. No sé si tienen miedo a que les critiquen o, o han venido incluso dos ministros. Ustedes no han llegado por aquí y, y no sé, por lo menos un poquito de empatía no se si, si, eh, podían tener un poquito con, con la gente de Zamora. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, el incendio de los sacios será más de 20.000 hectáreas, pero lógicamente eso es una determinación técnica porque tiene que tenerse en cuenta no solo el perímetro sino las partes interiores no quemadas y por tanto en tanto en cuanto tengamos ya esos datos provisionales los eh, publicaremos y los publicitaremos hay que ser un poco precisos porque recuerden que en el, en el incendio de la sierra de la Culebra se hablaba de 32.000 hectáreas y al final fueron algo más de 24.000 por tanto cuando se tengan esos datos eh, se estará eh, en comunicarlos públicamente en cuanto a sobrepasados, bueno, lo que ha habido es momentos de mucha tensión, de mucha tensión las condiciones meteorológicas someten a los incendios a situaciones en que quedan en muchos casos, en determinados casos, fuera de la capacidad de extinción. Eso quiere decir que no se puede abordar el incendio y que hay que buscar líneas de defensa, primero, la seguridad del personal y luego, por supuesto, la de la población y, las, y, las, y las, los núcleos de población y, desde luego, la defensa en momentos posteriores. Por lo tanto, ha habido momentos de tensión, momentos de bastante tensión, pero, en definitiva, el operativo de incendio forestales es escalable, tiene recursos de numerosas administraciones que actúan conjuntamente de forma eh, mutua y si hay que acudir efectivamente a la intervención de bomberos municipales para por ejemplo la custodia de poblaciones eh, que es la función, esos fuegos urbanos eh, y la custodia del, de la población ante un fuego eh, pues se acude, claro, forman parte del sistema autonómico de protección civil están dentro del sistema del 112 donde hay casi 100 tipos de organizaciones de instituciones eh, que son movilizables para un incendio de cualquier tipo, cualquier tipo de, eh, de incidente de protección civil y claro que se les moviliza, si, si eso es importante. En cuanto a que no hemos aparecido, vamos a ver, en primer lugar, eh, cuando hay un incendio forestal y está sufriendo una situación eh, compleja ese incendio, las visitas tienen que ser que aporten, es decir, tienen que ser visitas que aporten, no eh, paripés eh, donde se hacen fotografías y que, en definitiva, lo que introducen a veces, si se hacen de forma irreflexiva, introducen es molestar al el puesto de mando avanzado a los técnicos que están trabajando de forma denodada. Por lo tanto, eh, los distintos responsables hemos estado donde haya habido que estar cuando ello aportaba algo a, a la actuación del operativo y, por lo tanto, sumaba. Desde luego, no cuando restaba para hacer ningún paripe. Seguimos adelante ahora. Nos vamos a Soria. Allí tenemos a Sergio García de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio. Adelante, buenos días. Sí, hola, buenos días. Yo, en primer lugar, quería preguntarle al, al portavoz por esa reunión que ya tiene fecha con, con Mañueco. He leído por ahí que están disgustados porque se haya juntado con la del presidente eh, Gallego y, y Andaluz. No sé si nos podía confirmar ese extremo y no sé si serán las tres reuniones en el mismo día, una detrás de otro, o, o va a ser una reunión de, de todos a la vez. Y luego, para el consejero de Medio Ambiente, eh, tenía tres preguntas. La primera es si hay alguna novedad. Bueno, salen a licitación ya las, las obras de, de las cúpulas del PEMA. Eh, si hay alguna empresa interesada, si se ha, si se ha avanzado, algo que nos, pueda, que nos pueda contar. Luego, sobre la suspensión de eventos por, por el riesgo de incendios, han hablado antes de la suspensión de esos músicos en la naturaleza, pero hay otros eventos, como por ejemplo el, el Motorbiz, que se va a celebrar aquí en Vinosa, que, que siguen adelante. Entonces, yo no sé cuál es el criterio para suspender eventos culturales, lúdicos, deportivos, en, en el monte, en Castilla y León, unos sí y, y otros no. Y por último, eh, también para el consejero de Medio Ambiente, quería preguntarle, eh, porque bueno, hace ya unas semanas que la Junta amplió en dos años el plazo para que aquellos constructores que no tengan aprobada la, la ordenación detallada de sus terrenos eh, puedan seguir trabajando en ello y que esos terrenos y territorios no pasen a, a ser rústicos. Eso afecta directamente a un proyecto que aquí en Soria levanta mucha polémica, como es el, la urbanización del Cerro de los Moros, por, por parte de Méndez Pozo. Entonces, yo quería preguntar, es, es ese periodo que abocaba ahora en octubre, entonces, ¿por qué justo ahora se, se le da esa, esa ampliación de, de los plazos? Muchas gracias. Pues quizá por comenzar, respecto a la primera pregunta, nosotros lo que se nos ha comunicado desde el Gabinete del Presidente es que la reunión, ...entre el presidente de la Junta de Castilla y León... ...y el presidente del Gobierno de España será el día 28. Y, por tanto, asistirá el presidente Mañueco... ...irá a esa reunión. No se nos ha dicho cuándo vaya a ser la reunión... ...con otros presidentes de Comunidad Autónoma. Eso lo sabemos por la prensa. En todo caso, lo que parece evidente... ...es que la reunión será solo de los dos presidentes. Si hubiera otra en ese mismo día, será eh, en otro momento distinto. No esperamos otra cosa. En todo caso... Se refiere usted al hecho de que el presidente del Gobierno de España se reúne este mes con cuatro presidentes de comunidades autónomas, al presidente de Castilla es la primera que le recibe, al presidente de Cataluña ya la ha recibido en varias ocasiones, le ha recibido antes de esta toma de posesión, la ha recibido ahora y la ha recibido también en un día singular y parece ser que ahora lo que se plantea es recibir a tres presidentes de comunidades autónomas en el mismo día. Los que han tomado posesión recientemente, muchos de ellos como consecuencia de las elecciones, que han sido el presidente de Castilla y León, el de Andalucía, que lo va a ser, parece ser en las próximas horas, y el de Galicia. Nosotros, en todo caso, más que debatir sobre las formas, nos interesa el fondo, y el fondo son los asuntos a tratar. Son los que les dije el otro día, son los que ha venido planteando el presidente de la Junta de Castilla y León, y sobre eso nos gustaría avanzar. Son asuntos que interesan a Castilla y nosotros no vamos a hablar en esa reunión del futuro de Puigdemont, nosotros vamos a hablar en esa reunión de un pacto por la sanidad, de un acuerdo para la eva única, de avanzar en nuestras infraestructuras, de avanzar en relación con garantizar el transporte en todo el medio rural, en relación con todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica, de asegurar… De forma adecuada, una política nacional en la Conferencia de Presidentes de Lucha contra Incendios o de establecer en este caso, y hablando en este caso de la provincia de Soria, de una financiación o una fiscalidad diferenciada para la provincia de Soria en los términos que permite la normativa europea? Bien, en las preguntas a mí me corresponde, empezando por el evento de rally que comenta. Eh, bueno, yo creo que respondí un poco en la pregunta del evento de riaño de. Eh, músicos en la montaña. Eh, son criterios objetivos y técnicos. Es decir, no es lo mismo Soria que que Salamanca, León, que Segovia. No es lo mismo en qué, en condiciones orográficas, en temperaturas, en condiciones del, del entorno y cada lugar tiene una concentración determinada de personas, muchas o pocas, unos eh, lugares de evacuación que hacen más seguro o menos seguro y unas condiciones meteorológicas, orográficas y de configuración que hacen más seguro o menos seguro. Por tanto, en ese enjuiciamiento objetivo y técnico de todas, de todas esas circunstancias surge la decisión y por lo tanto ahí ese... Eh, Rally pues no ha sido eh, suspendido eh, porque no había motivos que impedían garantizar la seguridad y en el de Riaño se determinará cuando se acerque la fecha. Por tanto, criterios técnicos y objetivos. En cuanto a, a, a la ampliación de… De, de, de la normativa urbanística eh, que me comenta, bueno, es una ampliación que hemos hecho eh, porque eh, era petición de muchos, de muchos municipios, porque se quedaban en situación de rústico muchos proyectos y, por lo tanto, muchos municipios acudieron a la Junta de Castellón pidiendo esa prórroga y así lo hemos acordado porque trabajamos para el beneficio de Castellón, para el beneficio de las políticas municipales de Castilla y León y en ese sentido pues, hemos actuado. Respecto a, al PEMA ya saben que eh, está adjudicada, no sé si lo saben me preguntaba si está adjudicada, está adjudicada la obra a la empresa Erzgeoxa y, por lo tanto, se están los trámites de formalización del contrato, eh, seguridad eh, por los, los, los documentos de seguridad laboral y empezarán próximamente las obras, unas obras muy importantes y, desde luego, desde el punto de vista de este consejero, eh, pues muy relevantes porque supone el fin de muchos años de paralización del desarrollo económico-social de Soria en base a una actuación de una organización ecologista, eh, bueno, pues que nos ha tenido un jaque a todos y que ha retrasado varios años el desarrollo económico, social e industrial de ese territorio. Pues vamos a cerrar este turno hoy en León, donde tenemos a César Fernández de Ileón. Cuando quieras, buenos días. Hola, buenos días. Yo tenía dos cuestiones para el consejero de Medio Ambiente. La primera es, ¿hasta qué punto lo anunciado ayer esa gran transformación del modelo de gestión antincendios eh, supone una enmienda al, a la política o al modelo defendido hasta ahora, cuando se anuncia que se va a prolongar trabajos durante todo el año, eso por un lado, y por otro, el, eh, para este sábado he convocado una protesta en Ponferrada, eh, los convocantes piden, entre otras cuestiones, que haya una moratoria eólica cero para que no se... Eh, implanten proyectos que están planteados, proyectos de macroproyectos renovables en zonas afectadas por, por los incendios de estos últimos días. No sé si eso es posible de alguna manera. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, primero saludos a León que es mi tierra. Eh, respecto a la primera pregunta, ayer se adoptó un acuerdo, un principio de acuerdo muy importante de transformación del operativo que surge de un ITER. Ese ITER es primero unas constantes mejoras del operativo desde que yo estoy en la consejería de, de esta responsabilidad, desde el año 2015. Todos los años se han ido incrementando los meses de trabajo, los medios técnicos, tecnológicos, la renovación y, por tanto, ha habido un proceso constante de mejora. Pero el incendio de Navaracruz, eh, el año pasado, un, un, una reflexión que el presidente de la Junta de Castellón mandó hacer a todos los que estamos en la Junta de Castellón en esta responsabilidad, determinó la necesidad de armarnos eh, con eh, bueno, un operativo que pueda a tener mayores capacidades y, por tanto, eh, que se incrementase esa mejora constante con un paso más firme. Eso lo, lo, lo prometió el, el, el presidente de la Junta en el discurso de investidura, el trabajar especialmente la defensa del medio natural, eso lo expuse. En mi programa de legislatura, en las Cortes, en mayo, donde eh, hablé del proceso necesario de estabilización eh, del personal que trabaja en este en esta, eh, operativo de extinción de incendios forestales, junto con otras muchas medidas, eh, y desde luego pues, se está ejecutando. La ejecución se hace en el marco del diálogo social, puesto en marcha el día 11, y en el curso, y señalada ayer la, la, la, la mesa de seguimiento para la toma de acuerdos, Bueno, pues, en el curso de todo este tiempo hemos tenido un episodio meteorológico extraordinario que sí… Si, cabe, ha asentado más la necesidad de trabajar en ese sentido. Y, por tanto, eh, ese proceso de mejora surge de un proceso de reflexión desde el año pasado, desde el incendio de Ávila. Y, desde luego, se va a dotar con el concurso y el trabajo del diálogo social de los empresarios de comisiones obreras y de UGT para dotarnos de mayores capacidades. Pero, repito, reitero, es una transformación muy grande en toda la legislatura, muy importante eh, de estabilización, de dignificación, de formación y desde luego no es solo eso, el programa de actuaciones de la Junta de Castilla y León para eh, tener más capacidad de afrontar estos eventos, sino que ya los pondré el lunes, tiene otras muchas medidas porque hay que atacar no solo la extinción, sino la prevención y las bases del origen, como es el uso del territorio en el que estamos eh, que sufre una degradación de uso eh, por bueno, pues por las, eh, los nuevos eh, movimientos sociales y económicos, el abandono del campo y determinados otros sectores y factores y vectores y sobre eso hay que trabajar también y en el marco, desde luego, de un entendimiento claro. Y es que esto es un problema global, que no entiende de operativos, no entiende de fronteras y no entiende de cuestiones administrativas y que tiene que darse solución global. Y por eso el presidente de la Junta de Castilla y León ha apelado y ha pedido una conferencia de presidentes para abordar eh, bueno pues que todos, entre todos. Administración General del Estado, eh, comunidades autónomas y entidades locales, estemos más y mejor preparados, a pesar de que somos, repito y reitero lo que dije antes, un país con unos grandes operativos de incendios forestales, queremos que sean más capaces y que nuestra coordinación, que existe a través de la vía de convenios, y tengo que reflejarlo y decirlo, con la Administración General del Estado y con otras comunidades autónomas, eh, tenemos un grado de cooperación y un grado de colaboración y coordinación altísimo. Hay que maximizar ese grado. Y todos estar más preparados y más capaces eh, para afrontar este reto. Creo que quedaba algo pendiente sobre Ponferrada. ¿Puede ser? Ah, perdón. Sí. Eh, bueno, eh, esa otra pregunta la respuesta la dimos hace tres consejos donde eh, se aprobó un decreto ley. En el que esta comunidad autónoma ha hecho lo que no ha hecho ninguna otra comunidad autónoma y lo que no hizo el Gobierno de España, que es el que tiene que haberlo hecho. En la planificación energética de renovables, eh, que bueno, los objetivos europeos eh, nos obligan, el Gobierno de España hizo una planificación parcial. Planificó qué objetivos de megavatios de, de, de energías renovables tenía que eh, aportar España al conjunto de Europa, pero no hizo algo que tiene que haber hecho, que es una planificación territorial adecuada en concurso con las comunidades autónomas para determinar dónde tienen instalarse cómo y con qué límites ese tipo de infraestructuras. Eh, nosotros lo que hemos trabajado hasta ese Real Decreto es trabajado individualmente con cada uno de los proyectos determinando cuáles cumplen los requisitos de respeto a Red Natura 2000, cuáles son los que cumplen los requisitos normativos y que afectan a la protección patrimonial, que agrícola, etcétera, etcétera, que otras consejerías informan en los expedientes de declaración de impacto ambiental. Pero entendíamos que esa actuación individual, proyecto por proyecto, no era un, un escenario, Adecuado. Entendíamos que tiene que haber un escenario de más seguridad previo donde por los propios promotores, por los propios municipios, la ciudadanía y por la propia Junta de Castellón tiene que estar más claro y de forma rápida dónde se puede y dónde no se puede instalar una instalación de ese tipo. Y dictamos una norma en la que hemos colaborado, pues la Consejería de Economía y Hacienda, eh, la, la, la, la Consejería de Medio Ambiente eh, Vivienda y Ordenación del Territorio y ahí establecimos una serie de criterios, unos procedimientos ágiles y rápidos para que de forma inmediata se identifique qué proyecto no tiene prosperabilidad y por tanto no haya perjuicios económicos derivados ...del retraso y los proyectos que sí sean eh, prosperables... ...puedan tener una eh, pronta y una rapidez en su instalación. Y eso protegiendo por los valores naturales, paisajísticos, patrimoniales, agronómicos eh, de nuestra comunidad. Por lo tanto, hemos dado una respuesta, pero lo que no se puede evitar es que la eh, transición a un sistema energético renovable está ahí. Es una obligación europea, una obligación nacional y, por lo tanto, tiene que haber instalaciones de ese tipo, pero tiene que haberlas en lugares sensatos, que es lo que hemos tratado de hacer con esta norma. En todo caso, quizá por complementar, como la pregunta se refería a macroproyectos, los macroproyectos, su tramitación es competencia del Gobierno de la Nación, entendiendo por macroproyectos los que superan los 50 megavatios. ¿Alguna pregunta más? Perdón, y por complementar, si sí. me permites. Sí, sí, claro. eh, un Gobierno que ya saben que dictó un decreto ley. Eh, 6-2022 donde eliminó en los proyectos hasta 75 megavatios controles eh, ambientales que es algo que nosotros no hemos seguido hemos seguido con una, un control ambiental razonable y responsable y una protección de todos estos valores Terminamos entonces Gracias Pues si no hay más preguntas muchísimas gracias a todos ustedes